De ahí de la maldad. Proponen. Vamos a pasar a otro tema, Vialona. Claro que Proponen sí. Proponen el cierre de la capital. La por capi... el día de la madre. Por el día de las mamacitas. Eso será este domingo. Como saben, ayer hablamos de las medidas que podrían, eh, ¿verdad?, meter en la capital por el toque, por el COVID-19. Entonces, el exministro de Salud Pública, ahí está, doctor. Bauta Rojas Gómez propuso ayer al Gabinete de Salud del Gobierno establecer durante el fin de semana el cordón sanitario en el Gran Santo Domingo con motivo del Día de las Madres ante la alta, ante la alta circulación del virus del COVID-19 y evitar que rebrote en la capital, pues se extienda a todo el país. Se recuerda que el Gobierno va a anunciar que el toque de queda en el distrito y en la provincia sea todos los días desde las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana y será prohibido el expendio de bebidas alcohólicas desde las 5 de la tarde a las 5 de la madrugada entonces la población tanto en la calle como en las redes sociales ha reaccionado de diversas maneras a estas nuevas medidas vamos a ver el video, ahí está, vamos a escuchar lo que dice la gente en la calle el horario no existe para los hoteles, para ningún risol. nada más existe para los negocios los pequeños empresarios, los chiquiticos. Que tomen cartas en el asunto y que miren a ver cómo se puede abrir sin tener que tomar medidas tan drásticas así. a la gente de CDN por la cortesía del video. Entonces, mientras eso ocurre en la calle, los residentes en el Cibao también han opinado sobre esto y han llamado a los residentes en Santo Domingo a quedarse en su capital. Claro, y tenemos te ahí las reacciones en las redes sociales de... Estas nuevas medidas que se aplicarían a partir de mañana jueves, Camila. Está bueno. Bastante bueno. Bastante que hicieron su chucho y ahora van a pagar por ello. Y ahorita van a venir todos de retirada para acá, pero que se queden en su capital. Y realmente... Yo no descarto tomar en cuenta esos pequeños negocios, como decía ese televidente, porque de eso viven muchos de ellos, muchas familias. Pero si no llamo de eso, no controlamos lo que está pasando dentro de la capital, porque hay una población bastante grande, bastante fuera de control. Están subiendo esas fiestas clandestinas y esas actividades. Entonces, hasta que no se ponga ese control, vamos a seguir en lo mismo. Pero entonces... Entonces, lo que yo quiero saber, si van a cerrar a más y Gran Santo Domingo, entonces los peajes van a estar cerrados, para acá no va a poder salir nadie. También, o sea, el punto que se propone es ese, cerrar Santo Domingo por el Día de las Madres, yo me asumo esa idea, no no por, no por, porque tengo algo en contra de la capital, porque yo me, yo me crié en Santo Domingo, ¿verdad? Y tengo familiares en no, Santo Domingo. No es eso. Eh, pero hay que cerrar la capital de aquí hasta el lunes. Porque el lunes. esa movilidad de gente de la capital al interior del país, ¿verdad?, por el Día de las Madres, eso va a ser... O sea, si no lo evitan, eso va a ser terrible. Bueno, Entonces, ahí bueno. tenemos... Para que la gente, pues, no, no sepa, esto es el Gran Santo Domingo, ¿verdad? Para que la gente sepa de qué hablamos cuando mencionamos al no Gran Santo Domingo, la, la, la antigua provincia de Santo Domingo, el Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo. Yo acepto, no puedo más, dos capitaleños en mi casa y se vayan el lunes. <risa> Tuve en mi casa hay dos habitaciones, hay una habitación vacía. No, no, claro. Atención, capitaleño. Si usted lo no quiere estar trancado allá, venga que en mi casa estamos ready. Y hablamos de precio aquí cuando usted llegue. Claro. Los claro. pollo lo deja. No, porque tenemos que dar esa mano amiga a ellos. Si ellos quieren disfrutar, que cojan para acá, porque nosotros, sabes que nosotros pasamos por eso. Claro. Los Fuimos primeros. uno de los más afectados con frontera aquí. Sí. ¿Eh? Nosotros, para pues, allá usted no va, me dijo un guardia a mí. Cuando usted vive eso, eso es algo frustrante. ¿Tú entiende? Entonces sí. ahora le toca a ellos porque hay un desorden muy grande en el gran Santo Domingo, como yo dice. Exactamente. Entiende no soy, que tiene que controlarse. Nosotros estamos vacunando a todo el mundo aquí en San Francisco de Macorís. ¿Entiendes? Todo el mundo está vacunado. Y con su tarjetita ya están exigiendo eso en todos los lados. Sí. Muéstrame su tarjeta, dame el favor. Yo la caigo platificada en, en la cartera. Vea, yo estoy vacunado. ¿Entiendes? Porque tenemos que llevar la fiesta de paz con el virus, porque nos vamos a meter a dos años con lo mismo. Debemos tener conciencia de los sí. capitaleños que Dios lo ampare. Y, y el supuesto chile y van a caer unos un que en la vacuna. ¿Te están no rastreando a ti no, ya? Okay. ¿Los chides de la vacuna? No, no, no, no tú estás peor que los chinos. No, oh, <risa> estás creyendo. eso, eso, eso que es me han tirado, habla de los chides de la vacuna. Yo, por no, no por verdad. pero cuáles Vienen chi? con recarga los chides de la vacuna. Pónganse la vacuna, señores, y vienense de chides y de gente rara. Si no llevan uno de esos, nueve locos. veinticinco loco. 809-725-0505. 0505 está de acuerdo que tranquen a los capitaleños, señores? Ah, ¿Eh? Esa medida que tomó mi amigo el presidente Luis Abinader. Que se bueno. queden en, en su capital, ¿sí o no? Sí, 809-725-0505. Sí. Nuestro amigo los capitaleños lo van a cerrar este fin de semana. Hmm. ¿Eh? 809 809-725-0505. Yo creo que me están tumbando la llamada a nuestro hermano Julio César de Pimentel. Cuidado, ¿eh? Necesitamos la llamada. Julio César, no has abandonado. No, pero acuérdate que Julio César estuvo en una situación... Sí, estaba muy... pasando por una situación muy difícil en la cual nosotros nos apenamos, porque necesitamos una llamada de Julio César. La hace falta. Claro, <risa> hace falta, dijo Camila. Oye, 097 0505, familia, ¿te vacunaste? Voy para allá. Ah, entonces están mandando a vacunar ¿Dónde está no no, no. No, Vamos a vacunar, vamos a salir de eso. Ya yo me voy a vacunar. No, esta semana no mañana. No podemos a salir de aquí a vacunarte. No, no, ahora a mí no, ¿y no, ¿Y por qué no? Mañana. No, no yo... pero podemos salir. ¿Está abierto? ¿Verdad? bien ¿Verdad? Bien, bien, bien, no. Claro. Mañana yo me vacuno. Si no, pues mañana, me vacuno. o eso viene. Ya en la otra no, semana no, es yo es voy a estar no, vacunado. No, es que Venga. no se debe posponer. No eso debe posponer. de ahora claro. o nunca. Y yo no fui con el de Yo <risa> <Que> voy tranquilo. <risa> ¿Eh? ¿Tú le tienes miedo a la puya? No, no, no. Lo que pasa tío. es que quiero ir mentalmente preparado. ¿Para qué? <risa> no, oye? no, no, hay que llevar esto a la cama del mundo, familia. Exacto, yo soy. La cámara, un reality una en una cuestión. Como hicimos con el viejo, un saludo al viejo de la noticia. Exacto. Eh, socio de flaco. <risa> que tuvimos que hacerle 50 videos vacunándose. Y entonces, no, mi gente, fuera de coro, tenemos que vacunarnos. Yo me vacuné, yo me vacuné por error, en un sentido que no sabía que era sábado. <risa> y fui ay, me vacuné ay, cuando ay, me, ay. me vacuné, porque dijeron, pero oye, el sábado, ¿cómo te vacunas el sábado? Sí. Había un meneo, un chupeteo, como dicen los tigres. Ah, Tuve que irme a contar tres días, tranquilo. Ah, que tiene que dar tres días, contado. Tengo que orientarme antes de vacunar. Me voy a vacunar loco. Ah, no, no, y me a ¿Y no, no, ya, ya. ya, sí, ya. ¿Cómo está ya, ya. ya, se Un influencer de la zona como de la familia. Tenemos llamadas jóvenes, tenemos una llamada ahora mismo, una llamada. Hello. La tumbó, la tumbó amable, no quiere eso, Gasoy. ¿Eh? ¿Eh? Sigan llamando, señores, para que usted opine sobre el tema y esté si está de acuerdo o en contra de lo que es el cierre total de Santo Domingo. Hello. Hello. Uh, buenas, buenas tardes. Oye, de, Sam de Samaná, Marcelo, de Samaná. De Samaná, activo. Oye, oh, yeah, la mesa está muy bonita. Pero si ponemos la flor en el medio, no se ve más bonita. No se escucha bien. Repita por favor, que no lo escuchamos bien. está muy bonita. Pero si ponemos la flor en el medio, se ve más bacana. Ah, sí, sí, ah, es verdad, ah, es verdad, ah, es, ah, verdad, ah, es, ah, verdad. Ah, es verdad. Un aplauso, ese poeta de Samaná. ¿Eh? Es verdad, tenemos que sentarla aquí, en el medio. Porque está por allá, no puede estar sentada allá. Verdad. Yo creo que la familia se pues no. es quilla. ¿eh? Ahí es que yo voy. La ¿Por qué tiene es? que quillar esa familia con un televidente? ¿Eh? 809 9, 0505 las flores van... Digo, eh, Las eh. flores <risas> van en el medio. Dios mío. ¿está usted en medio? ¿Usted está de acuerdo con que cierren el Gran Santo Domingo? Que para acá ni para ningún lado pueden salir ellos. ¿Eh? Yo creo que es una medida que tienen que aplicarla claro. para que el teteo... Sí, para que el teteo baje un poquito. tienen ¿Eh? <risa> sí, que aplicar la medida ponerla más lo fuerte, porque no Sí, pasa. pero es, es bueno destacar que solamente será por dos semanas. ¿Entiendes? Así lo anunció el presidente. Okay. Solamente eh, se cerrará por dos semanas para ver si baja un poquito lo que es el contagio. ¿Y qué usted cree dos semanas? Eh, de hecho, eh, usted sabe muy bien que por... Eh, el alto contagios, tanto en Santo Domingo como en San Cristóbal, eh, no se abrieron eh, las docencias semipresenciales para así tomar mayor medidas y evitar mayor contagios. Pero es eh, bueno reiterarle una vez más que es solamente por dos semanas. Claro está, si aumenta el contagio, bueno, de hecho, también a propósito, acá en la provincia de Duarte, en San Francisco, eh, también eh, el mismo ministro eh, de Salud... Estaba hablando de que estaba preocupante porque también está subiendo aquí el, el alto. Contagio, Anda, o sea, no la sí, borra, pa bobo. Carajo. Ah. Él también mismo reiteró de que nuestra provincia Duarte no está preparada para abrir las semipresenciales. <risa> bueno, qué problema. Gracias amable por darnos la, la última hora también sobre este caso, en este tema. Bueno, y, y hay. <risa> ¿Y qué ¿Qué? La gente está mandando mensajes, señores. El, el teléfono mío no es del programa. ¿Tienen que, vamos a buscar un telefonito para sí, que, sí. que mandemos... Que la familia tiene miedo a vacunarse. <risa> no, yo me voy, a, vacu eh, ¿Le tiene me voy miedo? a vacunar. Me voy a vacunar. Le tiene ¿Me miedo ¿Me a me A la no, suya, yo, ay, flaco. No, ah, no vaya a vacunarse, la... Flaco. Señores, a la, la, la no, gente... No, que el blanco está vacunado. Okay. Sin sí, mascarilla, no te quedes. <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> que, que no va a dar, Señores, la familia no tiene miedo, la familia es voy a vacunar. La familia es un joven muy ocupado que no ha sacado, oh, el, tiempo no necesario. sacado el tiempo de vean. el tiempo, un hombre que se acuerda Pero no digan de la que tiene miedo. Voy para allá a vacunarme, voy a hacer un reality para que van No, no, con... no, yo voy, yo voy contigo. Tú sabes que la, cama, la cámara mía no se apaga. <risa> que yo... Eh, sí, el aire del pueblo, versión de la familia de la se fa... vacuna. Ah, míralo ahí, bueno, güey. Para cobrar que sea 200 dólares ahí contigo. <risa> <risa> Claro, vamos a hacer... bien, bien. Están La pasando de Angel hay en hacer el, el, hacer el aire del pueblo. Muchachos, muchacho, también es bueno eh, a nuestros televidentes, sobre todo a esas madres, anunciarles desde ya que para el viernes tenemos un programa especial con motivo al Día de las Madres. Jueves y ¡Bel! viernes, jueves, jueves y, y viernes. viernes así sí. es. jueves y viernes, así que ya saben, San Francisco Macorís, esa hermosa que está ahí, lo más hermoso que tenemos aquí, ¿verdad? Con el permiso de familia, esa es oh, la oh, que se oh, oh, oh, oh, pero, Dios mío, oh, a oh, oh, oh, madre aquí. No, porque estaba hablando era, usted sabe. Ah, De déjeme okay, ok, Déjeme arreglarlo. Está bien, está bien. Déjeme arreglarlo. Está bien, no, está Estoy bien hablando, era que estaba era hablando y, Ajá, y dijo ¿sabes? permiso. ¿Cómo así? Ah. No me quiero <risa> Está involucrado, usted sabe, el tipo estaba observando el programa y... ay, lío feo. Pues bien, así que ya sabes, San Francisco Macorís, mañana jueves y el viernes, la hermosa Camila, ¿verdad? Y nuestro hermano, el más fuerte, el del Kirilí. Nuestro hermano Néstor flow estará en la calle. Vamos para la calle. Haciendo un trabajo especial con motivo al ser más importante sobre la tierra. La madre la madre. la madre, la madre. Para yo, guardo un aviso. Guardo un aviso la atención malgada a la madura. No hay un peso para regalarle madre a nadie. <risa> De parte <risa> mío, ya saben. Que no estén con eso. Bueno. De que no hay dinero, Mayara. Nadie tiene... Pegar, el mejor regalo claro. es el amor. Hola. Un abrazo, no. una vaina no. Un no. no hay medio peso para estar... Pero que, para regalar un juego de taza, ¿sabes? una olla, una vaina. No, no, esos juegos de taza tienen que eliminar, Están quemados ya. Flaco, atención, flaco. Esos juegos de taza. <risa> no, no, no, no. Dice que juego de taza. No, no. No, la lavadora, sí, pero la lavadora cuesta uno, cuatro, blanco, un blanco, tranquilo. ¿Eh? Que soy Jeans. No, eh, eh. eh. no, no, esos Jeans. Los prestamitas prestan eh, para los regalos. No es para otro día. Esos Jeans suyos que darle mucha estrujada. <risa> ¿Eh? Ay, qué bien. Bueno. Pero mira, eh, eh, eso. eso, ¿Tú sabías, eh, Néstor? Que Venga, a mí bueno. me salió pesadito ese jueguito. Antes de ayer mi esposa me dice a mí, mi amor, ¿y qué es tu regala de madre? Y yo rápidamente saqué de los bolsillos una la mente. yo, mi amor, tu regalo está aquí. Claro. Me dio una galleta, hermano, mire. No, no, lo que vale la intención. ¿Qué rodé? Yo puedo cocinar ese día para las madres. ¿Tú sabes cocinar? Claro. Ah, Dios mío, es un hombre completo. Sí, es sabe cocinar cuando aprenda. <risa> Oh, oh, oh, oh, oh. No, no, freco, no, para el día de las madres, usted tiene que, no, no tan solo un día, todos los días que usted tiene que, claro que suele, estar ¿no? activo con su madre. La familia es un poco malcriada, tú ves, pero... ¿Pero y por qué familia le te... preguntó a Camila ahorita? ahorita que, no, no, porque y, yo entendí. ¿tú, tú no, no, yo entendí. No, porque yo oh, entendí. ¿Puedo oh, oh. hablar? ¿Sí? ¿Puedo hablar? Yo, en, yo entendí. Okay. ¿De qué ella es madre hoy? Yo entendí, no, porque el día de la madre que para Camila que se va a celebrar, pero que ella no es madre. Ahora, yo no... Fue lo que yo entendí. No puede ser madre ella. Pero todavía pero no Pero está bien. Ella no es madre. Está, ¡Se están mirando sí. por otro lado! Eh, no, ¡Cuidado eh, ahí! Eh, pero eh, que es una realidad. Eh, ahí! Camila todavía eh, no, eh. no la tiene. Tú tienes ahí, tú no tienes eh. eh, no ahí. Eh. Pero no está, está bien, ahí. espérate. O sea, ah, ¿qué tú quieres decir? ¿Qué tú con eso? Que está la orden. ¡Cuidado, eh! ¡No, no! ¿Y ¿Qué? ¿Qué? Ey, señores! No, no malo, Llegamos todavía. al final del programa. No, que ahorita Vamos. quiere juego de taxi, juego de vaina, porque me y que... Porque, y, que, sí. mentira, y, que Ey, ¿Y, ¡Y mi regalo tira, de la madre! Y usted más. usted ejemplo, No soy mujer. un No No de juego, juego de tazas. Taza. Pero que yo no... Pero que es un ejemplo. Dígalo ahí, dígalo ahí. Yo... yo... no soy mujer de juego de tazas. Soy vestido, bueno, vaina, vaina, vaina, vaina, vestido. Ya vaina. sabe familia, pero llamándolo ahora. Pero ¿cómo así, Camila? Eh, eh, aclara eso. ¿Qué familia quiere regalarle un juego de tazas? No, taza, no, no, de ahí. No, no, no, ah. <risa> es que hay, mu hay mujeres <risa> que no tienen hijos y están esperando a <risa> ti que regalo de madre y no son madres todavía. Señores. Espere ella, su tiempo, espere su tiempo que usted no es madre. Ay, No, no, pero no. Ay, señ Está ley, caliente, está ahora. fuerte esto ¿eh? Vámonos, hasta mañana Si ya lo está cogiendo para ¿por qué está esperando? Regalos Ok, ahora en el cuaderno que voy a